Algunas personas con pérdida sensorial, empiezan a ver de pequeños grupos o millones de seres diminutos a su alrededor, que siguen con su vida como si fuera un diorama viviente. Entre ellos, podía haber gente de tamaño normal o gigantes, incluso de personas conocidas. Se trata de las alucinaciones descritas por Raúl Leroy, que no implican daño neurológico. Entre ellas, las caras podían deformarse, o verse sobre un plano como un proyector o siguiendo el campo visual. Si había más de un sentido afectado, también podían palparse o oírse. Solía manifestarse con pacientes con alucinaciones extracampinas, es decir, que veían imágenes fuera del campo visual u oír con un órgano distinto a los oídos.